Estuvo participando precisamente en lo que fue la inauguración del Centro Tecnológico del Infoté en el sector Mejoramiento Social. Señores, de manera muy importante. El presidente estuvo allí. Este nuevo centro tecnológico, José Fabrea, responde a la visión social del empresariado y las aspiraciones del sector trabajo. Precisamente, el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, Infotet, inauguró con la presencia del presidente Luis Abinader, el centro tecnológico José Fabrea, en el populoso sector de mejoramiento social. El profesor Rafael Santos Badía, director general del Infotet, dijo que este espacio de formación es el producto del apoyo tripartito entre los empresariados, trabajadores y el gobierno dominicano e impulsado con la actividad dinámica de la inclusión social que lleva a cabo el presidente Luis Abinader. señores. En el día de hoy, el profesor Santos Badía estuvo llevando a cabo, en compañía del presidente Luis Abinader, el ministro de Trabajo, los empresarios y las demás autoridades del sector, la inauguración de este importante centro. Esta zona del sector José Fabrea, ahí en lo que es mejoramiento social, señores, se brindan oportunidades muy interesantes a nuestra juventud. Y creo, señores, sin temor a equivocarme, que ese centro va a venir a aportar y combatir la necesidad que tiene de la capacitación de nuestros jóvenes. Miren, allí el profesor Santos Badía informó de que este centro va a tener una característica muy especial. ¿Saben qué es? Va a permitir que los jóvenes puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque van a recibir un pequeño pago a través de las instituciones que le apoyen, en este caso bienes nacionales, para que los jóvenes puedan trabajar dentro de esta importante institución. <música>